Mi opinión personal del proyecto y que compartimos también el equipo de la Red de Acción Carcelaria es que este proyecto, eh, obviamente no solo lo valoramos como una como iniciativa eh, presentada por, por parlamentarios, sino que también creemos que su aprobación y su rápido avance para ser aprobado es fundamental porque viene a tratar un tema que es sumamente invisibilizado, que es no solo la cárcel, que ya es bastante invisibilizada y bastante un tema eh, tabú, sino que en particular el encarcelamiento femenino. Eh, es un tema que lamentablemente ha sido muy poco abordado desde las políticas públicas, eh, el tema de la prisión de mujeres, y en particular de mujeres que son madres, eh, y creo que este proyecto viene a, a, a abordar una parte, eh, si bien una parte de, de ese tema que es la prisión femenina, es una parte fundamental, que es la maternidad de hijos e hijas pequeños que hoy en día viven dentro de las cárceles eh, con sus madres, y que luego en muchos casos se ven además forzados a, separarse de ellas cumplida cierta edad, lo que genera efectos eh, negativos en los niños y niñas, por supuesto, pero también en las madres al interior de las cárceles eh, y muchas veces también en las, en las familias. Eh, las cifras indican que cerca de un 90% de las mujeres privadas de libertad son madres y casi un 60% de ellas vivía y era, la sostén, y era el sostén principal, tanto económico como emocional, eh, de sus hijos e hijas antes de estar privadas de libertad. Por lo tanto, si bien el encarcelamiento de un auto significativo siempre tiene efectos negativos, este efecto es mucho mayor y con muchas mayores repercusiones cuando es la madre la que es encarcelada versus el padre. Eh, y por lo tanto, en ese sentido, creo que este proyecto es fundamental y su aprobación eh, es necesario que sea pronta. Nosotros algo que, que, que decimos siempre, una frase que se repite no solo en la redacción carcelaria, sino en otras organizaciones, pero que no es una frase desprovista de contenido, que es que la cárcel está diseñada por y para hombres. Eh, y el contenido de esa frase tiene repercusiones en la realidad que se ven todos los días. Eh, la cárcel, el sistema penitenciario en general y el sistema judicial penal está diseñado para que sean hombres los que pasen por él. Eh, y eso hace que las variables de género entonces no sean consideradas en todas las etapas, ¿cierto? En la etapa eh, muchas veces desde el juzgamiento, previo a estar privadas de libertad, en la etapa del cumplimiento de la, de la pena y en la etapa de, re de reinserción o, o inserción a la sociedad posterior al cumplimiento. Y en particular en el cumplimiento de la pena, estando en la cárcel, eh, es, es muy evidente cuando uno visita las cárceles de mujeres, cómo está, esa variable de género está ausente. Eh, está en temas de infraestructura, en temas de normativa, en temas de visitas. Eh, y eso tiene un efecto eh, bastante fuerte en, en, en la criminología femenina y feminista que ha sido poco estudiada y por lo mismo poco incorporada en la agenda penal. Eh, por eso es relevante incorporar el enfoque de género en las políticas públicas, para que tengamos políticas públicas que consideren la variable, eh, no solo la variable de mujer, sino que la variable de madre, la variable de mujer que, la variable de mujer que menstrua, la variable de mujer que es sostenedora de su familia, la variable de mujer que es cuidadora, eh, no solamente de sus hijos, sino también otras veces de otros miembros de la familia. Eh, y esa, y, es, y esos, esos componentes es necesario incorporarlos a las políticas públicas que se diseñen eh, a futuro y creo que en particular este proyecto de ley eh, avanza un poco en esa línea. Yo creo que hay dos líneas principalmente en las que el proyecto podría mejorarse. Eh, Pensando que este proyecto está ya circunscrito a, un, a una población específica que es las mujeres embarazadas o las mujeres con hijos e hijas pequeños. Eh, yo creo que la edad eh, a la que se está sus, eh, suscribiendo el proyecto, que originalmente eran tres años, pero que en su pasada por la Comisión de Derechos Humanos del Senado se redujo a dos, lamentablemente, eh, el argumento en su minuto fue que por temas de coherencia interna con otros, con, otro, eh, con otros cuerpos normativos, como de jardines infantiles, etc., tenía que ser dos años, sin embargo yo ese argumento no lo comparto, creo que eh, hay otros, eh, por un lado, hay, ya hay, hay incoherencia normativa con dejarlo en dos años, el decreto ley 321, por ejemplo, que es el que establece los requisitos para obtener la libertad condicional, establece que... Eh, un factor especial que Gendarmería debería considerar para dar un informe de, de conceder la libertad condicional es que una mujer esté embarazada o tenga un hijo o hija menor de 3 años, es decir, también estamos ahí generando una incoherencia dejándolo en dos. Y por otro lado, en, en, un, en un argumento quizás menos jurídico, pero no por eso menos importante, eh, yo creo que es muy importante considerar aquí que... En, en Chile, lamentablemente, hay súper pocos estudios del impacto que tiene el encarcelamiento temprano o la separación temprana de la madre por el encarcelamiento en el desarrollo integral de los niños y niñas en el mediano a largo plazo. Y creo que ese efecto, pero sí hay esos estudios en el derecho comparado y esos estudios lo que demuestran es que el efecto eh, no, es, no es menor entre un niño de dos años y un niño de cinco. Eh, yo creo que aquí lo que deberíamos apuntar y lo que los senadores y senadoras deberían apuntar a proteger es la infancia temprana en el entendimiento más holgado de ese concepto, que es la infancia temprana. Es decir, ¿por qué a un niño de dos años eh, no lo vamos a forzar a estar separado de su madre, pero a un niño de tres o cuatro sí? Eh, creo que ahí esa distinción no está muy clara y eso es algo en lo que el proyecto debería, eh, el, o sea, en lo que la comisión debería ahondar un poco más y, y, y encontrar mejores fundamentos de por qué dejar final, la edad que se deje finalmente. Eh, y por otro lado, creo que también eh, la pena sustitutiva que se está sugiriendo como sustitución, valga la redundancia, a la privación de libertad, que es la libertad vigilada intensiva, eh, si bien me parece un, un, una buena medida en el sentido de que evita los efectos de, de generación de ingresos que la, reclusión, que la reclusión domiciliaria, por ejemplo, sí tendría, creo que esa libertad vigilada intensiva tiene que ir acompañada y tiene que quedar expreso en la ley, que tiene que ir acompañada de eh, un plan de intervención individual con perspectiva de género y con consideración a la situación particular. Eh, por la que se le dio esa medida a esa mujer, que es el hecho de haber estado embarazada y con un hijo o e hija menor de tres años, es decir, que sea un acompañamiento integral no solo para la mujer, sino que para su familia, eh, para su red familiar, y que eso esté incorporado en el plan de intervención que se le haga en particular a las personas que estén con libertad vigilancia intensiva por esta hipótesis que establece este proyecto de ley. Me parece que es súper importante relevar que si bien este proyecto se origina en su en, tu, en su antecedente inmediato en una situación particular que fue la que vivió Lorenza Cayo con su hija Sayen por eso el nombre de que se le da eh, coloquialmente al, proye al proyecto eh, este proyecto este, o sea ese tipo de, de hechos suceden mucho más seguido de lo que uno querría pensar eh, situaciones de vulneración de mujeres que se encuentran en un estado de tanta vulnerabilidad como es la gestación o como es el parto o como es la lactancia eh, o la crianza muy temprana de sus hijos e hijas pequeñas, las vulneraciones que esas mujeres viven al interior de las cárceles son cotidianas y son gravísimas. Eh, y eso hace que este proyecto venga a responder no a una situación puntual, como muchas veces se ha, se ha querido instalar, sino que a, un, eh, a, un, a unos eventos que, su, que suceden en la cotidianidad y que además este proyecto nos viene a instalar, eh, o nos viene a adecuar, más bien dicho, a compromisos internacionales que Chile ha suscrito. Esto no es un, un invento que haya surgido aquí por primera vez y que se nos haya ocurrido, sino que es algo que en el derecho comparado en otros países sí se instala. Sí hay medidas especiales de protección para ese tipo de, para esta población eh, particular, eh, sí hay medidas alternativas a la abrición que se establece porque se entiende que es un grupo al que hay que dar especial protección. Eh, y por lo tanto no es baladí eh, el, el, el, el haber establecido esta ley y, y me parece un poco grave escuchar ciertos discursos que lo que, lo, que, lo, que, lo, que la quieren instalar como una especie de perdonazo, eh, lo que, me, lo que el, con lo que estoy en total desacuerdo por, por lo mismo, porque no es un total perdonazo. Estas mujeres van a cumplir, de, igual van a cumplir una sanción eh, por el delito que hayan cometido. Eh, igual van a estar sometidas a un control y a, y a, y a una vigilancia por la pena que, por la pena que están cumpliendo, eh, pero sí tiene que hacerse, ese, ese, esa pena tiene que considerar los factores especiales eh, que caracterizan a esa población, que son las mujeres embarazadas o con hijos o hijas eh, pequeños. Eh, por lo tanto me parece que es importante que se considere la discusión eso, que este proyecto eh, no es un invento sino que nos viene a adecuar a los compromisos internacionales que, que el país ha adquirido eh, y, a una, y a un estado más respetuoso de los derechos humanos también.